La Bolsa de Madrid, pues, es un escenario permanente de cuestiones que se debaten, que se discuten, y ninguna tribuna mejor que esta. Eh, y las citas de Cervantes y de, y de Cicerón creo que vienen también muy a propósito de, de este encuentro. Y como acaba de decir el, el editor, pues lo que se discute en este libro efectivamente es si el Estado de Derecho está vigente en España. Y ahí yo, que además de economista soy doctor en Derecho, pues me permití recordar como comienzo del prólogo eh, ideas expuestas hace 1200 años, 1.800 años por aquel gran recopilador e intérprete e diríamos incluso más allá, eh, una, una interpretación profunda y directa del derecho romano, eh, concretamente ulpiano en el digesto, cuando establece las bases, que nos explicaba también don Ursicino Álvarez, catedrático de Romano en mis tiempos, eh, las bases del Estado de Derecho, de lo que hoy llamamos Estado de Derecho. Y en un latín muy elegante, pues se dice, Iuris precepte sunt ec, honeste vivere alterum non ledere, sum cuique tribuere. En definitiva, honeste vivere, vivir honestamente, es algo que hoy suena como solemne, cuando en la Roma clásica, antes de las dictaduras y los tribunatos, pues era la base de la coexistencia de los romanos, porque más importante que los puentes y que los templos y que los grandes monumentos, eh, la gran construcción de la república fue precisamente el derecho. Y entonces, ¿qué se entiende por en este vívere? Pues que eh, las personas son sujetos básicos del derecho, que se comportan dando importancia a la buena fe y que tienen un modelo de convivencia. En segundo lugar, alterum no ledere, no dañar al otro. Es decir, es la exigencia de la responsabilidad, del deber de indemnizar en caso de expropiación, no solamente de cosas, sino también de derechos, como es el caso que nos ocupa, porque ir en plan de retroactividad contra los que han apostado por la inversión en un tiempo, es precisamente expropiarles de un derecho que tenían. Y además de todo esto, con, hay que hacerlo con la declaración de utilidad pública, el precio justo y el pago efectivo de las indemnizaciones. Y por último, el sumcui que tribuere es el verdadero título legitimador de la existencia del derecho. Es decir, eh, los conflictos han de resolverse eh, por la autoridad y con base precisamente en la cuanimidad la buena fe y todo lo que he dicho. Estos tres preceptos son esa base de lo que después tenemos en, en, en nuestra Constitución, en nuestra Constitución donde el, se regula todo el Estado de Derecho, pero sin embargo este no se cumple por, los, por las cuestiones derivadas de lo que llamamos inseguridad jurídica, que es lo que eh, interfiere en la buena legislación, en la buena regulación y en la buena supervisión también, que es una faceta muy importante de la industria que nos ocupa, para eh, crear condiciones de inseguridad, condiciones de inseguridad que luego tienen que resolverse naturalmente. Yo cuando redacté el prólogo había nueve casos interpuestos ya ante la Corte Internacional del Arbitraje del Banco Mundial, eh, la CIADI, de entidades foráneas, no españolas, que eh, están en contra de la actitud del gobierno español de que en el año 7 eh, regula todo a favor de una expansión rápida de las energías alternativas y concretamente de la energía fotovoltaica y a partir del año 10 empiezan los cambios hasta producirse una verdadera, un verdadero colapso del proyecto en 2014. Ahí están el fondo alemán REF Infrastructure, el Deutsche Bank, está el BNP Paribas, eh, EISER de, del Reino Unido, Masdar de Arabia, Saudí, eh, Next Era de Estados Unidos, Infrarred Environmental del Reino Unido, renergie de Luxemburgo y me decía Luis, eh, Juan Castro Gil que en los últimos tiempos se han incorporado tres casos más a los que yo citaba en el prólogo todos esos casos incluidos los que está presentando el propio Ampier, la propia Ampier pues tendrán que ser resueltos por la justicia y esperemos que los dictámenes que contienen este libro, que contiene este libro sean útiles para iluminar ilustrar a los jueces yo creo que Además, el tema que nos ocupa pues, no es baladí en ningún aspecto. Eh, hay 40.000, 50.000 propietarios de huertos solares afectados. Eh, hay proyectos de gran envergadura que se han venido abajo. Eh, todo en una nebulosa, además de un sistema que cambia la retribución a un porcentaje que todavía tiene muchos problemas para calcularse. Precisamente en Crevillente, hace pocos días en una de las eh, eh, cooperativas eléctricas más importantes, socio de Ampier, estábamos, entre otras personas, Jorge Fabra y yo, y allí se explicaba precisamente cómo los métodos para la nueva, el nuevo cálculo del, del, del porcentaje de lógico beneficio, pues están todavía por resolver en muchos aspectos y tienen numerosos problemas, y mientras tanto sigue la dificultad del sector hasta el punto de que el propio Estado, a través de la Secretaría de Estado de, de la Energía, ha tenido que entrar a negociar la, la posibilidad de, de, de refinanciar muchos de los créditos, porque de otra manera el colapso sería total, sin que se haya resuelto el problema fundamental que es precisamente el del Estado de Derecho. Y además esto no es una cuestión... No solamente no baladí sino que nos afecta a todos. Nos afecta a todos porque las energías alternativas son las que pueden resolver el problema de una sociedad que tiene un alto consumo de carbono, o que tiene una alta emisión de carbono y otros gases de efecto invernadero. Y ahí están los compromisos que ya se adquirirán formalmente el 31 de este mes, exactamente dentro de muy pocos días, eh, de los países que han firmado el acuerdo de la Conferencia del Clima de Lima de diciembre del año pasado, eh, según ese acuerdo, pues el 31 de este mes se tienen que pr presentar ya por 193 países firmantes los compromisos en eh, mitigación, que es recorte de emisiones, y en adaptación, que son compromisos referentes a energías alternativas, entre ellas muy señaladamente la fotovoltaica. ¿Y por qué tiene importancia esto? Porque nos estamos jugando al planeta. No es ningún cuento de caminos, ningún cuento chino. Eh, hay un problema de fusión de hielos polares por el calentamiento global. Eh, hay una pérdida de salinidad de los mares por el aumento de agua dulce y que puede cambiar las grandes corrientes marítimas. Hay una posible liberación de metano que eh, es el gas más inflamable el CH4 y que sería un, una situación dramática si se le liberaran los trillones de toneladas de, de metano que hay en las tundras y hay en los hondos marinos, y ya hay señales en el eh, círculo polar ártico de que esto está empezando a producirse. Hay un proceso de desertificación que no cesa, contaminación del aire, eh, vemos las escenas de Pekín, de Shanghái, de Chengdu, las grandes ciudades chinas, donde hay que salir a la calle con mascarillas, donde las casas tienen purificadores de aire que no sirven para casi nada, a pesar de que son carísimos, y una situación que no es puntual. El otro día en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, hablando de esto, Jaime Terceiro Lomba, que es un especialista en estas materias y que ha criticado mucho el sistema de de tarificación eléctrica y, y el sistema de, de, del, del régimen de déficit de tarifa, eh, me decía, pero, Ramón, esos son hechos puntuales, los de China, son hechos puntuales y se habla solo de Pekín, pero si se habla de otras 25 ciudades chinas que tienen más de 5 millones de habitantes, es un hecho que se traduce al final en que de las emisiones de gases de efecto invernadero China tiene el 28% del total mundial. Entonces, todo eso es un problema fundamental, eh, la agudización de los fenómenos climáticos, y el compromiso está tomado, porque eh, en China es una necesidad fundamental, porque eh, las víctimas de, de estos problemas son decenas, cientos de miles, y además va en ello la legitimidad del propio Partido Comunista Chino, que es el regulador del crecimiento y del cambio en China. Se acaba de nombrar un ministro de Medio Ambiente, que es un científico muy reconocido en todo el mundo, con plenos poderes para tocar este problema. China y Estados Unidos llegaron a un acuerdo precisamente en Pekín, en noviembre del año pasado, porque Estados Unidos no quería aplicar el protocolo de Kioto porque no lo aplicaba China. Y China no lo quería aplicar porque decía que aunque ellos contaminan mucho, per cápita contaminaban menos que nadie. Ahora ya cuando China está contaminando algo más que la Unión Europea per cápita y cuando el país se asfixia literalmente, tienen que haber aceptado ya una solución que tendrán incluso que mejorar. A partir del año 30 se reducirá la emisión de gases de efecto invernadero y en el año 30 el 20% de la energía total utilizada en China será energía alternativa, entre ellas una gran parte de, de, de solar. Y ese acuerdo tiene su reflejo también en la parte de Estados Unidos con compromisos de mitigación y todo eso significa que finalmente nos estamos poniendo de acuerdo para resolver lo que seguramente es el problema número uno del mundo y un problema a cuya solución contribuyen las energías alternativas. El proyecto del de protocolo nuevo que se firmará seguramente en París en diciembre de este año es que en el 2100 la emi las emisiones de gases de efecto invernadero sean cero porque solamente así se podrá mantener el proyecto de que la temperatura del globo no suba más de dos grados por encima de lo que era la temperatura en la era preindustrial y poder conservar el planeta con sus equilibrios actuales y no entrar en una fase que podría llegar a casi 5 grados de elevación de temperatura, con situaciones ya absolutamente incontrolables e irreversibles, hasta el punto de que Lovelock, autor de la hipótesis de Gaia, dice que el mundo sería inhabitable para la especie humana. Yo no quiero alarmar a nadie, simplemente expongo hechos científicos o incluso teorías que están empezando a ser aceptadas. Por eso, queridos amigos, creo que, la presentación de este libro puede ser un, un pequeño paso para la humanidad, que decían, pero es un gran paso para los que se ven afectados por una política que va en contra del Estado de Derecho y en contra de la conservación de la biosfera. También eso hay que ponerlo como un resultado de una política eh, errática que, como decía eh, el antiguo presidente de la... De la Agencia Europea de Energía, el profesor Jiménez, es un atentado contra incluso las normas de la Unión Europea porque se supedita todo a criterios cortoplacistas en vez de aceptar los principios del largo plazo que es necesario tener en cuenta. Y nada más. Muchas gracias.